es pues, yo opino que aquí en nuestra comunidad sí todavía existen las tradiciones de nuestro pueblo originario acá de Costa Panaloya pues para nosotros es muy importante porque igual rescatamos mucho lo que es lo de la lengua que, que no se olvide, principalmente a nuestros hijos, los más pequeños, pues enseñarle más que nada, que no que no, que no olviden la, la lengua, que es el náhuatl acá a nosotros. gusta que se incluya y que siga, este que no se pierda nuestra idioma. Pues, sí, la mayoría sí sabe hablar en náhuatl, sí, y también pues la vestimenta es de la, la ropa típica, ese es de nuestra tradición acá en la comunidad. Este y cantito, todos un paso por favor. Todos un paso Vamos a cantar un cantito para conocer las partes de nuestro cuerpo. tres, Dice uno, dice dos, dice tres. Ni va fuerte. A la cabeza, canes, men, tuiqua, vamos a patocar, hazmen, fuerte, ni va, men, vamos a patocar. Dale. Ahora vamos con La cabeza. La cabeza. De acuerdo vamos con la cabeza. Pero más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¿Alguno más? Y terminamos. Que medían con la mano. ¿Qué saben de las medidas? Sobre esa pregunta, ¿qué pudiste tú rescatar? ¿Qué te dijo tu compañero? Que medían con la mano. ¿Qué más? ¿Alguien más me quiere comentar algo sobre eso, Tabel? Con una abrazada. Con una qué? Con una abrazada. Con una abrazada. Dos abrazadas. Bueno, esto es lo que conocemos. Conocemos que se mide con el petro con garrochas, lazos, guardias y demás. que más por el otro señor? Bueno, dándome. Buenos días. Bien, acá? acá? Bueno, ah, pero es un que este, la abuela que te tomé que tiene que, este, si te dice la cosa, no me Ah, ya, no, maestro. Pues, igual aquellos tiempos cuando yo mandí a este también, pero es igual que Italia, que Tamachiba, ese lugar, 5 ¿Sí? ¿Sí? ¿En millones. Entonces, que es el cuarto, ¿Es el cuarto de Italia. Ajá. Entonces, este, que Tamachiba llama esto, y con la rocha. Y cada cada rocha. Se que en A que estatura, pues, pues, Ahora sí. Este es la un padre, pues se si no y todos, pues, Que, puedo, que día, o que te el que tengo, que tengo, que tengo, que tengo, que tengo, que tengo, que ¿Por Bueno, Y ya estoy Quiero que atención, Inés. Por favor, que lo que ¿Y ¿Y va a ser ¿Y Una barra de ¿De 84 cada en que se a que pues actualmente españamos que usemos en invada y con metro. hay cada Dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, Recúntense, organícense y van a escoger este equipo y este equipo se van a ir allá afuera a buscar tres objetos para medir con su cuerpo, con las partes del cuerpo. Van a llevar su cuadernito, lleven su cuadernito y estos dos equipos se van a quedar acá y van a también escoger tres objetos que tenemos adentro del salón. Todos los que hay en el salón van a Hola, yo me llamo Craig Guerrero Zamora, en esta ocasión yo les voy a platicar un poco lo de la vida en un tiempo de sequía y ellos trataron de comunicarse con sus dioses y lo hicieron a través de un árbol que contara con 23 metros para que dieran tres puestas y multiplicado por cuatro perros igual de dos que eran un circular, ya que un ritual sol que se compone por cinco danzantes, cuatro se giran y uno que se viene arriba, al cual representan entonces y los cuatro tejidos representan cada forma personal lugares en que se practica actualmente de la Puebla, Veracruz y Galo sus indumentarios son cuatro medias lunas dos de fleco verde y dos de fleco blanco pantalón o calzonera rojo pañuelo rojo, camisa blanca Corona, penacho, bigotes, mezclados. El instrumento principal que es la flauta y el tambor. La danza de los voladores es una ceremonia rica con un casco de muchas gracias. Amén, siquen Sholaw. Mota nota yo walichan. Ejemito tiany pegu agnesi que mampego esta guachi. Guayemoa pego amos nos nota. Guayintiotsi, guangri chiki caseco wit. Mas que piano y y Caguayac, se tan escayo tan jintonas y piaca mitotiani, la gui mamá la cachoa, caguasco, y Juan Tientona, y Juan Ya, ahí me quedo, ya terminado, aquí vamos. Ya, ¿cuántos son los Los maestros de por sí han trabajado con este modelo, con esta forma, en forma bilingüe. Ellos se entienden bien con los pequeñitos, los pequeños también nos entienden. La comunidad precisamente también les hablamos en nuestra lengua náhuatl. ¿sí? Y pues de esa manera, inclusive los cantos, con los niños pequeñitos también igual se, se canta, se canta este, los cantos, el himno nacional inclusive. ¿sí? lo hacemos este, en nuestra lengua náhuatl. Y, ¿El libro nacional lo han adaptado a la cosmogonía del de lugar? Sí, es de acuerdo al lugar. sí este, Los cantos que tenemos, bueno, pues algunos de acuerdo a los que sabemos, pues los vamos adaptando, ¿no? Pero no tienen no cambia mucho. ¿sí? sí, se escucha a veces la variante que existe, pero pues es adaptable, ellos bien que nos entienden Cuando les estamos hablando en nuestra lengua náhuatl, pues este... Desde luego que hay nueva, este, la repetición, entienden claramente lo que nosotros les hablamos. Y bueno, pues de esa manera este, hemos estado trabajando en nuestra comunidad. ¿sí? Y el otro, pues cuando tenemos reunión, en este caso reuniones generales, pues yo regularmente me doy a, a entender con ellos en nuestra lengua náhuatl. Y de esa manera, pues ellos nos comprenden más para, para cualquiera de las actividades que tenemos con la comunidad y con la escuela. ¿sí? ¿Les podemos ir ahorita? Sí. El modelo de trabajo que estamos siguiendo nosotros pues, es de manera bilingüe, estamos coordinando las dos lenguas. El niño, este, la verdad que se siente con mayor libertad, con más confianza para opinar. Hay muchas palabras, muchos objetos que en lengua española todavía no lo saben nombrar. Entonces, utiliza la lengua materna y de esa manera está adquiriendo también la lengua española. De igual manera, nosotros aprovechamos la participación de los habitantes de la localidad, Ahorita en el video se muestra que tres señores de avanzada edad pues nos están ayudando y ellos están en la mejor disponibilidad cuando nosotros hacemos el llamado y nos traen conocimientos de la comunidad, conocimientos este, del contexto y los niños la verdad que sí se ven entusiasmados. Entonces, de esa forma nos hemos coordinado con ellos. Este, yo como maestro eh, domino las dos lenguas, las hablo aquí en mi salón, trabajo con los niños. Hay niños que pues ya pues, no dominan al 100% la lengua náhuatl, pero con este modelo de trabajo ellos se ven entusiasmados para seguirlo practicando. Entonces, este, en lo general veo que nos ha resultado, nos ha dado buenos resultados, nos ha dado este, pues buenos aprendizajes con los niños. Pues es todo, compañeros. A mí lo que me gusta es estudiar, que son las matemáticas, las divisiones, por las multiplicaciones. A mí me gusta de mi escuela multiplicar, dividir, sumar, restar. Y me gusta el español y el náhuatl. A mí lo que me gusta de mi escuela es cómo enseña a estudiar. Me gusta escribir, multiplicar, dividir. Y me gusta cómo enseñan los maestros. A mí las danzas. A mí las culturas que tiene mi pueblo. ¿Como cuáles? Como vestirse, como se vistieron mis antepasados. A mí me gustan las danzas como los voladores. Los negritos y los pilatos. A mí me gusta la ropa típica como es el wipil, las naguas y la blusa de labor. Mole, frijol, este. Um, café y el maíz. ¿Les gusta que les den clases tanto en español como en náhuatl? Sí. ¿Cómo se siente? Me siento este. Muy feliz que, de, que los maestros enseñen eso, de los que nuestros este, antepasados antes lo platicaban con otras personas. A mí me gusta el náhuatl porque este desde que era niña yo me enseñaron. Pues a mí me gusta la lengua náhuatl porque es de, de, de, la, de las lenguas de los antepasados, ¿sí? es una de las, de las lenguas de nuestra comunidad y del de todo pueblo. A mí me gusta porque tenía un abuelito que este, por si sí hablaba náhuatl, me, me enseñaron desde cuando yo tenía cuatro años. A mí me enseñaron el náhuatl desde mmm, cinco años. Yo no sé hablar muy bien la lengua náhuatl, pero pues sí me están enseñando y me gusta. Bien, pues este, esta pequeña fracción que corresponde a la escuela primaria de aquí de Corte Panaloya, pues yo que soy el director conjuntamente con los integrantes del comité pues este hemos visto que este espacio estaba vacío, bueno pues este la presidenta le indiqué que me consiguiera un poquito de semilla que es el maíz bueno pues me consiguió por lo menos un litrito de maíz y bueno pues este con los mismos niños les llevamos y bueno pues ellos también este, aprendieron a sembrar, ¿sí? De cuántos maicitos y qué distancia se siembra, ¿verdad? El maíz, sobre todo. <risa>